Este video va a ser algo muy personal, algo muy bonito que les quiero compartir. Tal vez tú estás aquí por el título de este video, si es así, quédate. Ya sea que simplemente tengas curiosidad, que te contaron, o que tú ya lo hiciste y quieres saber la experiencia de alguien más. Quédate. Este video vamos a hablar de mi experiencia con la medicina ancestral de El Zapito. Si quieren saber qué es, ya por ahí hay varios videos que te explican de qué se trata. Esa parte me la voy a saltar. Creo que no me corresponde explicar cosas científicas y que si es droga o no es droga. Eso a mí no me corresponde. Vean, les voy a platicar desde, desde la hora cero y hasta este momento... Pero me voy a enfocar más en ese día que lo probé, qué pasó, cómo me sentí, eh, todo lo que viví y qué cambio noté en mí. Porque hay cambios reales así, drásticos, drásticos. Es algo que te resetea. Bueno, no voy a adelantar. Miren, antes de llegar a, a esa hora cero, siento que en lo personal me programé y me preparé para esto. ¿cómo fue?, ¿cómo fue?, que es algo que yo meses atrás ya venía pensando y inconscientemente, sin querer, cambié mis hábitos alimenticios, dejé de consumir carne, no lo hice... miren, en ese momento no lo hice porque hay pobrecitos animales y el maltrato animal y cómo es que voy a comer carne, todo eso, no, simplemente lo hice por salud por bienestar, porque a mí la carne ya me estaba haciendo bastante daño. Entonces pensé, bueno, voy a dejar de comer carne un tiempo y a ver cómo me siento. Entonces descubrí que me sentí bastante bien y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. La carne, pollo, eh, carne roja, el pescado, bueno, ese de por sí no lo consumía porque nunca me ha gustado, productos del mar en general. Lo he dejado de tajo, lo único que aún no, no he dejado y sigo consumiendo, pero tal vez algún día igual lo deje, son los huevos. Y pues la leche no la bebo porque esa por sí me hace daño. Bueno, me, sin querer me preparé de esa manera, me volví vegetariano. Entonces, en ese momento que, que yo pienso que, que tengo que... Eh, pues someterme a esta terapia de esta medicina sagrada bueno, del sapito, dejémoslo en la medicina del sapito se me mete la idea después de escuchar un testimonio un testimonio de una persona que no conozco eh, simplemente lo que él platicó y lo que escuché, pues siento que conecté y algo, algo me llega, algo, algo pienso llego a México eh, aterrizo en Cancún y aquí me quedo y por alguna razón conozco a una persona que me dice que hace limpias, limpias de aura, limpias de cosas que pues si no tienes mucha fe igual y no sientes ningún cambio es como solamente una limpia ya, un ritual eh, muy superficial todo y le platico un poquito de esto que tengo la curiosidad de de hacer zapito y días después una dos semanas no sé me escribe una persona me dice oye yo soy quien está dando la terapia del zapito en cancún este te interesa te, y yo sí o sea lo tomé así luego lo de sí y si te puedo marcar márcame cuando gustes me dio la llamada luego luego hablé eh, simplemente me dijo... me platicó un poquito de qué se trataba. En ese momento yo era incrédulo, créanme, amigos, que era bastante desconfiado y, e incrédulo. Así como es, la neta. Tal vez estás viendo esto. Entonces... Entonces al otro día me voy en ayunas, hago un ayuno, ceno muy ligero, llego a la cita y entonces llegan voy llegando y se acercan a mí dos muchachitas y hey amigo, amigo, tú vas a hacer zapito con nosotros y yo sí y entonces por allá otro muchacho estaba a unos metros y se acerca también y pues ya éramos los cuatro dos chicas, otro chico y yo enseguida llegan estas personas eh, los terapeutas llamémoslos así pasan por nosotros en, en su carro y nos vamos, y ahí en el camino pues vamos platicando por qué lo hacemos, eh, yo escuché con mucha atención lo que decían los demás, eh, nos preguntan qué experiencias habíamos tenido con drogas, yo no soy alguien de drogas, escuché que las otras personas habían, pues sí, vivido otras, otras cosas, se habían, habían probado otras sustancias, y yo ya cuando me, cuando me preguntaron a mí, le digo, es que pues, realmente en algún momento fumé marihuana, y, y, pero no es algo que me guste, no me gusta sentirme pacheco, siento que, que me vuelvo tonto. Y alguna vez hace 10, 12 años probé un LCD, pero es un trip que no me gustó, no, no me gustó todo lo que ese alucín, esa psicodelia, no me gustó también lo hice en una forma bastante agresiva, en un, en un rave de música electrónica. Y no me gustó, simplemente no me gustó. No me gustó lo que vi, no me gustó lo que, lo que sentí. Que sí me despertó como una conciencia en ese momento, como la única conciencia de saber que si lo seguía haciendo iba a acabar pues en ese viaje con esa gente, en ese vicio. Y pues a mi familia tal vez la, la iba a decepcionar, como, oh, miren, ya se volvió drogadicto, no sé. Les digo porque en ese momento de mi vida muchos amigos que, que igual lo hacían, yo vi cómo se fueron descomponiendo y esa droga los llevó a otra y otra, otra y ya saben la historia, ¿no? creo que no, no, no tenemos que, que tocarla, todos hemos pasado por por experiencias similares con seres queridos y todo, todo ello. Entonces, ya vamos en el camino, les platico eso, eh, escucho los problemas de los demás, por ahí alguien dice, no, es que la neta yo vengo a sacarme esto porque yo soy así y esto, y por ahí alguien más, yo también, y yo así, wow, no, pues ellos sí están... Pensé en ese momento, ellos tienen, tienen unos problemas bastante fuertes, o sea, eso que quieren curarse es algo muy grave, algo pues muy triste para sus seres queridos. Pensé, eh, escucho que mi terapeuta dice, no hay, no hay paso atrás, después de esto ya no vas a ser el mismo. O sea, ya están aquí, el que se arrepienta, bájese, el que no, vámonos, ya están aquí. <risa> Me preguntan eh, por qué lo hacía yo y pues simplemente me dio, pues no vergüenza, pero de alguna manera yo sentía una tristeza dentro de mí, un enojo, algo muy feo, negatividad, sentía, sentía rencor, sentía apatía hacia, hacia gente. Tenía un sentimiento muy feo dentro de mí, entonces simplemente les contesté pues, que me quiero encontrar, me quiero encontrar. Llegamos al punto, un lugar bastante tranquilo, eh, hermoso el lugar por ahí, no sé si ya vieron el video, aquí les va a aparecer, creo que al principio de esto lo puse. Eh, llegamos al lugar... Empezaron a hacer como un ritual bastante sagrado para los terapeutas, caracoles, cascabeles, un poquito de incienso, mucha meditación, mucha, mucha meditación. Nos pusieron en círculo, nos agarramos las manos, eh, nos pidieron concentrarnos, visualizar por qué estábamos ahí, qué queríamos cambiar, qué, qué, qué, qué, queríamos, qué no nos gustaba de nosotros, abrirnos, abrirnos... ...a nosotros mismos, o sea, no mentirnos... ...y... ...pues... ...estar muy conscientes de eso... Eh, ...después de eso... Nos, ...nos abrieron... ...un poco... ...el subconsciente, digamos... ...la meditación con rapé... ...rapé es un polvo que... ...con una pipita... ...lo ponen por ahí... ...y... ...te lo ponen en las fosas nasales... Dejas de respirar, le soplan, eh, respiras muy profundo y sientes como. como entra hacia en tu cabeza y no sé, como que. ¡fup! como si mascases mucho tabaco o como si fumases un puro, así sientes. ¡fum! como. como. como un boom en tu cabeza, pero sigues estando aquí. como un super Red Bull sientes con un rapé, hagan de cuenta. Entonces, ahí meditando, ahí con el rapé y todo. <risa> Algo bien curioso, que según iban a empezar por mí, pero yo fui el último de esta experiencia. Conmigo terminaron, empezaron con las demás personas y yo fui el último. Entonces, eh, no puse mucha atención en, las, en, en mis otros eh, hermanos, ahora les digo hermanos de, de vivencia, <risa> de que en ese momento pues renacimos los cuatro bueno es lo que siento no puse mucha atención en su proceso de ellos porque yo estaba meditando yo estaba bien concentrado y estaba pensando o sea, yo estoy aquí lo tengo que hacer de la mejor manera este, había puesto mucha atención que tenías que inhalar el humo y dejarte ir o sea no importaba nada tú solamente te, te tienes que dejar ir no tener miedo, o sea, donde vayas tienes que ir para, para hacer el proceso más liviano, para hacerlo más bonito, solamente dejarte ir. Entonces yo estaba muy concentrado en eso, yo estaba en, en mucha paz. Eh, no sé... Cuando me tocó hacerlo, les digo que yo no puse mucha atención en mis demás compañeros y, y eso que estaban ahí a unos pasos. Simplemente me tocó hacerlo y... Me dijeron, vas a hacer la aspirada más grande de toda tu vida hasta el momento. Prendieron la pipa. Taparon mi boca, taparon... dejaron que el humo estuviese en mí. Pero yo cuando estaba aspirando Yo, de, de pronto, sentí que me metía dentro de mí, que, o sea, no, no, o sea, de momento, sentí que me proyecté al cosmos, al universo, ahora me doy cuenta que lo que sentí, que me metí dentro de mí, me metí y... Solamente me dejé ir. Seguí la luz dorada, blanca, que se convirtió en dorada. Y estaba en, un, en una parte donde no era yo. Simplemente todo era paz. Simplemente todo era armonía. Para llegar ahí... Escuché muchas cosas, tuve miedo, no quiero negarlo, tuve mucho miedo, pero me dejé ir, el miedo, no le hice caso lo que veía, no hice caso todo lo que escuchaba, simplemente me fui, me fui, como si te dicen, este, ve corriendo hacia allá, hacia esa luz blanca y, y en el camino te van a ofrecer comida, te van a ofrecer oro, te van a llamar, te van a ofrecer cosas pero tú no pongas atención simplemente ve simplemente ve entonces yo hice eso simplemente fui pero cuando llegué yo ya no era yo yo ya no era yo era no sé simplemente era un ser de luz más es es, es muy raro describirlo simplemente era era nada simplemente era era paz armonía yo ya no tenía conciencia es eso yo ya no tenía conciencia de nada yo no sabía que había un mundo yo no sabía que, era, que yo existía yo no sabía que, que de esta cámara yo no sabía incluso de mi hija yo no sabía nada simplemente era era paz, entonces, en esa paz, no sé, sentí que fue mucho tiempo que estuve ahí, pero es como cuando tú vives un día, o sea, tú vives el día de hoy, tiene 24 horas el día, pero tú vas viviéndolo, pero al final del día, ese tiempo que pasó pasas 24 horas, Tú sientes que el, el tiempo pasó muy rápido, como cuando decimos, oh, la semana se fue bien rápido, oh, el mes se fue muy rápido, oh, el año se fue bien rápido, así. O sea, fue estar ahí mucho tiempo, pero a la vez muy rápido. Entonces es cuando yo empiezo a sentir esto. Empiezo a sentir esto. Así, sentí que... que... O sea, ya sentí algo. Entonces me doy cuenta que, que era... Mi guía que, que me estaba sobando, me estaba dando amor, no sé, me estaba, me, estaba, me estaba acariciando aquí, en esta parte, en el pecho. Entonces fue cuando yo, en ese momento que yo sentí, yo empiezo a recobrar el yo y vuelvo. Poco a poco abro los ojos y todo fue como... Como si lo vieras desde otra perspectiva. Después me explicaron que estás viendo con un tercer ojo, que también para eso es el rapé, para tratar de abrir ese ojo más. Y todo era armonía, todo era hermoso. Me levanto. Yo estaba muy feliz, sentía mucho amor. Y veo a, veo a esta persona, voy, lo abrazo, le doy las gracias y lo beso le digo gracias, gracias, gracias, gracias, y, y así estuve, traía ese efecto, yo estaba con mucho agradecimiento, estaba agradecido por por vivir, me, me di cuenta que, que la vida es increíble, que que... que solo es una sola vez que estamos aquí. Esa frase que trillada ya que escuchamos de oh, solamente se vive una vez, vívelo al máximo. Todo el mundo la he escuchado, yo la escuché muchas veces, a mucha gente decirla. Yo no la había comprendido hasta ese momento. Hasta ese momento me di cuenta de eso. Tenía mucha información en la cabeza, no sé, bastante confuso, pero lo único que sí estaba seguro es que yo sentía un agradecimiento y un amor por todo. Me metí al mar, tenía un poco de sargazo, no me importó, yo lloraba, daba gracias por ese mar, daba gracias por la arena, daba gracias por ese sargazo. Es algo muy hermoso, es algo increíble, es algo, no tengo palabras, no sé, no sé si fueron estas personas que lo hicieron de la mejor manera, no sé si yo me entregué, no sé si lo hice bien, no sé, pero para mí fue algo muy, muy hermoso, después de eso pasó un tiempo, eh, ya después como todo lo grabé y con la GoPro, pues más o menos analicé el tiempo que estuve en todo ese proceso, pasó más o menos una hora, Tal vez un poco menos, y poco a poco, pues otra vez volví a ser yo, pero yo estaba muy susceptible, digamos, y me quedé pensando, bueno, es que fui ese viaje, y, y qué tal si no regreso, y qué tal si me quedo ahí, y es que mi hija, y es que mis cosas aquí, terrenales, ya saben, esa... esa ese, ese sentir, ese sentir de que estamos aquí. Entonces se acerca a mí, eh, mi guía y me dice, tienes que fumar una segunda vez porque no te puedes ir así, tú todavía no estás listo, todavía hazlo. Y yo lo vi en sus ojos, no sé, me dio mucha confianza, claro, accedí luego, luego. Eh, me, me bajó la dosis, me dijo que me, me tenía que dar menos. Y digo está bien, hazlo como sea, fumé una segunda vez. Llegar ahí fue más rápido, ya no fue todo ese proceso que viví para llegar, ya fue como en automático llegué a esa luz dorada, pero así como llegué, abrí los ojos, y lo primero que veo es el mar, volteo, estaba en un estado de, de paz, y poco a poco sentí como todo iba regresando a mí, caminé hacia el mar, una, esta <risa> una muchacha que, pues, también hizo la experiencia la vi, yo no la conocía nada, la vi en sus ojos, yo vi mucho amor, se me quedó viendo así, la abracé, la besé, le dije que gracias, gracias por compartir, gracias por, gracias por existir, gracias por, por transmitirme eso bonito. Y poco a poco uf, regresé. Regresé, pero con todo eso aquí en mi cabeza. Cuando me dijeron que esto iba a ser un reseteo, sí fue un reseteo, sí fue como darle power ahí al... al CPU y volverlo a aprender. En mí nació un amor hacia mí. Nació algo bastante... algo bastante bonito con lo que que lo que yo ya había olvidado, algo que, que sí, simplemente ya había olvidado y, y pues ahora estoy aquí. Esta, después de esto nos dijeron que son 40 días, como una cuarentena de que pues es un proceso de sanación, que hay que, que meditarlo, hay que poner atención en los sueños. Eh, todavía me pasa que voy a dormir este, tres días después dormí me fui otra vez a mis sueños sentí una sensación similar de cuando fui me dio miedo porque era una pesadilla después me di cuenta que, que no pasa nada, simplemente pues, pues es el mensaje que me está llegando y, y pues ahora pues lo tomo más tranquilo no sé, me di cuenta que todo tiene que fluir, que nada lo debes de forzar. Eso se los voy a platicar en otro video, cuando salga de esta cuarentena. Eh, no sé, no sé, tal vez... Lo único, lo único que sé que que me cambió bastante la vida ex, esta experiencia, eh, con este video no le estoy diciendo que lo hagan, no. He compartido experiencias con otra gente que lo ha hecho, con otras personas. Una de ellas fue bastante bonita. Por ahí es Paco el Flaco, sale por ahí en un video. Ay, le cambió la vida, bien radical también. Y por ahí otra personita que ella lo hizo, siento, de una manera más como recreativa. Así como lo escuché y me lo platicó. Miren, amigos, es, si les gusta experimentar con drogas y todo esto, no lo hagan de manera recreativa, háganlo de la mejor manera. Eh, si les va a llegar, pues... <ríe> acéptenlo, acéptenlo con mucho amor. Y créanme que una vez probándolo se van a dar cuenta que somos... No se van a dar cuenta porque ya saben que somos un granito de arena en el universo. Más bien van a entender que somos un granito de arena en el universo. No sé, lo único que, que les puedo decir, lo que estoy seguro, días después de esta experiencia, unas semanas después, es que la vida la vivo diferente, más agradecido no sé, mi temperamento ha cambiado bastante por ahí tenía algunos apegos, algunas adicciones que no sé me, me siento no no las no las necesito, no, no siento como, como, como cuando fumas un tabaco y hay otro tabaco, otro tabaco, cuando eres el azúcar, ay, azúcar, azúcar, o sea, no la necesito, simplemente, no, ni pienso en ello, es una experiencia increíble, en algún momento por mi edad, por ser renegado, no sé, me consideraba ateo, después, pues, me hacía pendejo, perdón por la palabra, ¿verdad?, pero créanme que después de esto... Todo es posible, hermanos. Todo, todo, todo es posible. Esto es más que magia, esto es es amor. Es un mensaje de amor. Bueno, esta ha sido mi experiencia. Tal vez en otro video les platique un poquito más sobre cosas posteriores a esto y pues gracias por ver este video cumplí con la media hora que más o menos predije que iba a platicar todo esto y gracias, gracias les mando un abrazo hermanos que ya experimentaron esto no están solos yo soy un loco más que Survivor volví a nacer, bueno no Survivor, más bien morí y aquí estoy otra vez una vez más gracias por ver esto gracias gracias es increíble